Campeones de League of Legends en 10 segundos. Al pegar básicos, gana velocidad de ataque y pone estos rayos. Se pone a correr y te pega. Te rajuña y te deja esa marca. Y si te vuelve a rajuñar, hace daño crítico. Tiene un rayo. Se pone un escudo. Salta y se hace gigante. Si